Perú, quien les habla, Rosa Soto, ingeniera de sistemas de información. A también a Stephanie Frías, que ella es ingeniera de software. Y a Andrea Villanes, ingeniera de ciencias de la computación. Eh, y justamente son las tres carreras que actualmente tiene un número muy pequeño de mujeres, mujeres en estas carreras. ¿no? En ingeniería de sistemas de información involucra muchos, muchos proyectos con soluciones de I, con negocios y eh, usuario. Bien, miren, el porcentaje es muy bajo, realmente muy bajo, pero eso nos tiene que motivar, no desanimar, ¿correcto? Bueno, en ingeniería de sistemas de información tenemos proyectos de soluciones de tecnologías actuales trabajamos mucho con el asesoramiento, involucramiento, interrelación con el, con el negocio propio y también con la experiencia del usuario, no user experience propiamente, pero a un nivel un poco más alto, ¿no? un tema más de gestión, gestión de plataformas, de herramientas digitales, que hoy en día de hecho es lo, lo, lo que está predominando en el sector de Contamos con un 15%. En el tema de ingeniería de software contábamos, bueno, proyectos, tenemos proyectos de desarrollo de aplicaciones. Ahí es algo más técnico, de hecho, ¿no? Porque hay que saber de programación, hay que, tener, hay que ser un poco más estratégico con el tema de las soluciones. Bueno, las mujeres tienen una participación del 8% y mucho, mucho, mucho menor, casi, casi desconocido ya para todo el mundo y, y esperemos que este, este tema pandémico o esta coyuntura nos abra más puertas a estos conocimientos en temas relacionados a ciencia de datos, a inteligencia artificial, algoritmos, machine learning. ¿No? Eh, esta información la hemos recabado de, de parte de bueno, cuando estuvimos en un foro o en un conversatorio donde nos hablaba la ingeniera, la que es la directora de la carrera del OPC, Rosario Villalpa. ¿no? La fuente ahí la, la, la comparto, es un video súper interesante, eh, gracias a la Red Federal de Ciencia, Tecnología y Género, que también son uno de nuestros aliados bueno durante todo el año de este año. De Muchas gracias a